Prilines, os pongo, os pongo en situación eh, He quedado con Marcela Y hemos quedado en este bonito pueblo de la Sierra de Madrid Ella viene en tren, no nos hemos visto nunca Ella viene de Colombia, ha estado en Galicia Total, que viene unos días en Madrid y hemos quedado para hacer un vivo con ella Entonces, pues ahora me estoy dirigiendo a la estación de tren A recibirla, no nos hemos visto nunca Os voy poniendo aquí el, el making off, por así decirlo espero llegar a tiempo ella ya está como a 10 minutos viene en el tren y yo me dirijo a la estación andando Es que la idea la idea Prisliners es grabar el, el primer encuentro ella ni lo sabe que ya la voy a recibir grabando este esta introducción entonces pues eso pero llegar a tiempo ya estoy casi al lado de la estación Bonito pueblo donde hemos quedado. le he reservado para comer en un sitio al aire libre. Y. Hombre, hace buen día, lo único que hace un poco de viento. Vamos a ver, vamos a ver. Prilines, pues nada, aquí la estoy esperando. He llegado yo antes. En cualquier momento ella tiene que aparecer. Le doy la vuelta para que veáis. En teoría, prilines por aquí tiene que salir Marcela en cualquier momento. A ver si la reconozco. Sale, la verdad que un montón de gente, ¿eh? Saliendo gente un montón. A ver, a ver, tachan, tachan. Nada, nada, prilines. Marcela ya está aquí, ¿Cómo estás? Estamos, no en, espera, espera, que espera que No, lo No, No estás en está, Ay, Ay ay no, ¿Eh? Marcela Marcela está, está aquí. <risa> Estaba haciendo como un making of de tu llegada. A mí no me tenías que traer nada. No, yo sé, pero a mí me nace. ¿Eh? Es que yo creo que a mí me nace. No, bueno, vale. Pues yo no te he traído nada. Bueno, no la invitación. La bueno, invitación a la Que ya es mucho. Claro, que está aquí <ríe> reservado ahí en un sitio que está ahí al lado. Ah, ¿Vale? te a... grabando en este Estamos grabando en este momento. Quiero decir algo a los trilines? Hola, hola. ¿Cómo ha sido? No, Nos tenías aquí en Vila ¿Por qué? En esperándote. Porque me... venga a salir gente y, donde... y al final no te hemos visto. No bueno, he visto, Es que es que te pasa por distraído mal leído verte pues mira que estaba aquí pendiente no y hay mucha gente como es viernes hay mucha gente hay saliendo mucha de gente mucha, mucha gente es que estoy grabando como un making off pero estoy grabado vale. y luego hacemos el video sí, vale pues vamos a comer lo bueno. paso lo paso hombre, luego se borra si algo no queda bien hombre, Esto como no es en quedo directo muy, sí quedo muy despeinada estás muy bien Marcela, hombre hombre es que yo sí. soy despeinada por pues, sí no no que escucha que has venido desde de vivo desde vivo y estás allí Ahora, un tiempo, ¿no? Por negocios, dijiste. Pues es que. En un vivo, Zoom, vivo, recuerdo vivo, que dijiste. Sí, vivo entre Vigo, en Pontevedra en realidad, y Madrid, Madrid. por el tema Vives, de los estudios. Como decimos aquí en España, a caballo. Más o menos. A caballo de. <risa> a caballo Trenavión. <risa> sí, de Vigo, toca. que vamos a decirles que es eh, la capital de Pontevedra es Vigo. Sí, correcto. Y no me la falla la, la es geografía, ¿no? Es, así, ¿no? es correcto. Y... Y bueno, ¿y cuánto tarda el avión un momentito, no? Eh, sí, como una hora. El aproximado y el estimado es una hora y quince, pero termina siendo una hora. Y de aquí a este bello pueblito de la Sierra, donde hemos quedado, ¿cuánto bueno, has tardado? En realidad me tardé una hora, el trayecto tarda una hora. Una hora en tren. En tren. Desde el tren de cercanías de Atocha, en la estación de Atocha. De Atocha Madrid. En Madrid, pero también sale de Chamartín. martín mm. De hecho Martín tarda un poco menos. Un poquito menos, verdad. Pero te quedaba 50? mejor la tocha al final, De donde yo estoy, sí. me estás quedaba... alojada, ¿no? Pues no cerca, pero sí más próximo. Vale. Y el viaje bien tranquilo porque venía a tope el tren. Estaban intentando verte. Lo que pasa es que me estaban diciendo las personas que es viernes a pesar de que no hay un festivo pues ni salía sanidad. Marcela y yo ¿cuál será Marcela? Venga, salí chicas. <risa> <risa> Y luego vamos descubri... Claro, pero, pero dijiste... digo, no, esta no es, yo te había visto en Zoom Porque me dijiste, te espero en la esquina claro. del andén, pero yo miré para el otro Ah, lado. claro, no, es que no podía pasar ahí, los, has visto los tornos, Sí, ¿no? sí, sí Pues mira, te voy a enseñar, vamos ahí adelante, que le doy la vuelta Que ahí hay, es la casita del príncipe ¿De cuál de tantos? Es, es la casita del príncipe, se llama así ya. No me acuerdo qué príncipe era pero sí recuerdo que la hizo el rey para que su hijo, el príncipe, Ajá. pues tuviera como su casita. Ala, qué y ahí, ahí es donde vamos a comer, sí, Mieleticos. ya lo verás, ya lo verás. Pues Prilines, que nada, aquí ya... ¿Qué te está pareciendo Marcela? Ay, espera, que quito aquí el, el track este. Que me estaba contando... Marcela, una cosa importante, y le digo, oye, vamos a grabarlo para que lo sepan los ¿Me prilines. Puedo, ¿sí? Sí. No. Vale, bueno, espera, pero un segundín Prilines, se estamos... Se... Pero se ve... ¡Hala! ¡Claro! El de Versalles. Pues espera, enséñanoslo, enséñaselo a los prilines. Prilines, aquí tenemos a Marcela viendo el palacio. A ver si se puede ver por dentro que lo vean ellos. ¡Hala, qué bonito! Parece el Palacio de Versalles Se ven las sillas ahí. Mira las marquesinas doradas y todo muy... Muy... ¿Sabes? Sí, sí, es que es de la época. Por ahí XVII, siglo XVII, XVIII Siglo XVII, XVIII. Hola, frililine. Estamos conociendo el pueblito del Escorial. Una Exactamente. Belleza. Mira, ahora te sigue a ti. He conseguido que te siga. Si quieres te la dejo. La mm. llevas tú y se lo vas explicando. Porque Marcela mejor, ¿no? Mira, ahora tiene el cuadrito. Entonces, ella te va a seguir a ti. ¡Hola! Ella nos ha pegado en tu cara. Pues, te Vamos miren. a pasear por todo. Aquí, está. aquí es estamos que no se puede con Marcela entrar. viendo el palacio. Es que empezar? no se puede entrar, pero por la <ríe> ventana estamos mirando aquí de metidos Y se parece mucho al Palacio de Versalles con estas decoraciones en dorado, ¿saben como del siglo XVII, XVIII, por ahí. Muy bonito. Madre mía, qué sí, bien. Bonito, bueno, bonito. entonces te está gustando la visita. Sí. A ese pueblito que El te... escorial está muy bonito y la comida está muy buena. Yo diciendo que en Galicia se come bien, pero ¿qué? ¿Qué Además, va? ¿Y en Galicia qué tal se come? ¿Qué va? En Galicia se come muy bien, También muy bien. Muy, pero es distinta comida, ¿verdad? Más tipo es marisco. Más, es tipo marisco, tipo... Eh, pescados frescos de la ría, moluscos de la ría. ¿Cuánto ¿sí? llevas en Galicia? más o en menos? En Galicia estamos hace ya. unos siete meses, más y, o menos. ¿Y en Madrid has estado mucho o no? En Madrid o estuve sea, seis meses más. ¿Seis meses más? Sí, seis meses o sea, más. que ya llevas trece meses. Sí. Y, cor ya y ya contando. Y, y contando. contando. Sí, sí, sí. Qué... Y feliz, y contando, y feliz y positiva. Yo les decía en estos días en un reel que subí a mi Instagram, les dije que, que todo depende mucho de la actitud que tomemos ante los retos, vamos a tener retos en nuestro país de origen, sí. aquí y en la China. Pero tú eres el sujeto y tienes que tener buena actitud ante los retos. Y para vivir con. ¿Qué prefieres? ¿Madrid o, o Vigo, no? Donde... Galicia 100%. Galicia 100%. Sí, estoy en Pontevedra y Pontevedra 100%. Me siento más tranquilo. Pero tranquila. siempre me hago un lío: Pontevedra es la provincia. Sí, Pontevedra es, la... es provincia y capital, la capital de la... Ah, también es Pontevedra capital. Exacto. Yo, entonces... Y Vigo es una ciudad grande de Pontevedra. Que pareciera no la capital, capital de Pontevedra, pero no, pero no pero es. Es verdad, es verdad. No, que es Demográficamente... Pontevedra, Pontevedra, capital Pontevedra. Y es verdad, ahí tenía yo ese Políticamente, ese Pontevedra es la capital de la provincia de Pontevedra. Y, y se ve muy bien. Pero eso, y... Luis, mire... Dime, eso... ahora dentro de un rato vamos a hacer el ¿Vivo? vale, vale, que has vale. nos en vivo dime, vale. dime, Marcela no, que te iba a un decir? descubrimiento, Marcela ¿cuál? no, que les digo a los perennes que tú eres un descubrimiento ah, yo soy un descubrimiento estas es son como las estrellas de Hollywood ah, caray no, que... <risa> <risa> <risa> ¿Eh? eso lo vas a decir desde la bien. productora <risa> Escucha, el es eso la no verdad, entrar, ¿no? ¿no? Siempre, no nuevo talento, Lindner. ¿Qué talento? No, no ¿Qué? Uy, cuidado, <risa> ¿Qué talento? Ningún talento que, no. Escucha, que hablamos algo de migración o no, digo en estos sería, previos Sería bueno ¿Qué quieres así importante? Bueno. Me lo, de los asesores hablamos preguntas? o no mm. Co cojo las preguntas de la IA Espera, que llevo aquí los bombones que me ha regalado Que luego, luego sí que, que los lo tomemos eh, pero no, yo dulce, oye, no, espera, que hago una cosa. Voy a coger las preguntas. Espera, me lo meto esto aquí si quieres para no hacerte oh, cargar oh, a ti. Bueno. también, si no, <risa> que las preguntas, las preguntas y, la, y te las voy leyendo. ¿no? Vale, y nosotros vamos a hacer el video hoy mañana o qué vas pensando eh, mañana. Es que viene otra invitada, pero ah, yo, ya. si quieres, te junto ¿Qué y lo digo aquí públicamente. <risa> Eso lo vas a otra prilina ¿Qué? que salió en un que salió en un zoom y la puse de portada ¿Cuál será? A ti te puse de portada una vez ¡Ay sí! más. ¡Ah que sí foto. la puse de portada! Más fea esa foto No, muy bien fea. Pues la otra pediría es que también he puesto de portada ¿Pero cuál será? Porque ¿Tantas? Las de portada son así No, son las de portada Tantas. Entonces mañana, si quieres uh -huh. Si quieres, nos vemos en Madrid nuevamente ¿Vale? ¿Sí? ¿Nos juntamos pa que veas rato. buen... Y te la presento Vale me hacía ser doblete Vale, vale. No, es que Yo no he edito la, nada ¿eh? es que yo... tengo la tarde Escucha, que yo no edito porque es que luego se, es Que, digo... que ¿Qué, no, estamos en vivo Bueno, no estamos en vivo, estamos grabando Escucha, voy a las preguntas Vale, vale. ¿Qué? qué fue A ver, Prilina, las preguntas mientras Llega la hora del vivo Con Marcela aquí en estos preciosos Paisajes ¿Qué fue lo que te motivó A emigrar desde Colombia? Yo voy por orden que me hace, tal cual. Bueno, las motivaciones La son motivación. personales, familiares y así como muy globales, hmm. buscar calidad de vida para mi familia y para mí. Pienso también en que voy a envejecer, no tan pronto, pero voy a envejecer. Joder, <risa> me, me acabas de asustar. Y quiero verdadero. tener tranquilidad, quiero tener un proyecto de vida que pueda llevar a cabo. En mi país, lamentablemente, las cosas se están poniendo cada vez más convulsas, cada vez más complicadas. El tema de seguridad, pues, todo lo conocemos. Y a mí me gusta vivir tranquila, trabajar duro para vivir tranquila. Y allá trabajaba duro y vivía en tranquila. Entonces dijo algo... Y tengo tranquila que... por tema de seguridad, ¿no? Por tema de seguridad. Les voy, Entonces... voy a darle un momentito solo, que vean la vuelta, espera. Pero tú puedes seguir hablando, que nos oyen. No. Para que vean el paseo tan bonito, donde es estamos. Entonces esa fue una de las principales motivaciones, también porque pienso mucho en el futuro de mis hijas, en que ellas estén en un buen espacio, con algo, saben que puedan llevar a cabo sus proyectos, estar tranquilas y bueno, eso fue lo principal. Y por eso decidimos emigrar. Y fue de como un acuerdo toda la familia o sí, sí, de o de uno tiró más de los demás pues, o eh, tus hijas realidad, que pensaban. En realidad yo lo planteé, ya había venido aquí con mi esposo a pasear en, en plan turismo real. Eh, también le gustó, también quedó encantado hmm. y ya llegó un momento en que la vida nos fue como llevando y tomamos la decisión y aquí estamos, aquí estamos. ¿y contentas? O... muy, muy felices, muy felices muy felices muy agradecidas, muy felices con muchas expectativas, muchos proyectos y todo en marcha lo que yo les decía, la actitud hay que tener muy buena actitud para todo, eso marca una, una gran diferencia un antes y después y ya está voy a la segunda pregunta, Ahí, Marcela pues, ¿Cómo te has adaptado a la cultura española? A mí me encanta. La he estudiado de, de pequeña. Ven, vamos yendo, si quieres. Desde ahora pequeña le doy la sentía, sentía como esa curiosidad. Y ahora... ¿Por la cultura española? Sí, sí. Y en general me siento en casa. Es que, también es, que es, es verdad. Yo, Oye, pero es que es verdad. Sí, sí. Tu alma o se sea... siente que llegó al lugar de donde es. Y así me siento yo. Pero es que yo sí que os veo muy como... Como hermanos, sí. pero que te lo digo sí, en serio. Sí, sí, yo creo que haber dejado la semilla a los españoles en Latinoamérica. <risa> no, bueno, y también nos quedamos allí, yo creo, ¿no? Sí, claro, algo en el ADN que traemos. Hay que sí. algo en el ADN. Nos hace como hermanos, nos Que hace igual. Claro, que yo estoy aquí con una alemana y no sería lo mismo. O, o sea, con un, un chino. No. O con un. Ni siquiera con un francés, un portugués. O con un francés que están al lado, están al lado sí. uh -huh. No, ni siquiera. Yo sí siento Entonces que estás adaptado bien tu crecimiento muy, muy, muy. Y mis niñas se adaptaron mucho más rápido que yo, inclusive. ¿Qué edades tiene tu niña? Eh, no. mi, la mayor tiene 8 y la menor tiene 5. Fíjate. Unas criaturitas preciosas. ¿Quieres que vayamos para allá arriba? Sí. ¿Te apetece? Y luego hacemos el vivo desde allí. Pues mira, te paso a la siguiente pregunta. A ver, que le doy la vuelta a Mirar por dónde estamos paseando con Marcela. La siguiente pregunta dice... ¿Qué ha sido más difícil de tu experiencia de emigrar a España. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil de bueno, tu experiencia. En general realizar... Porque yo sé que eres muy exigente contigo. Sí, sí Puedo sí, decirlo sí. a cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy exigente y a veces se autoflagela. <risa> y yo le digo, joder, si lo hacen muy bien todo, es pues algo que no está perfecto ella ya, ya... Yo sí. soy muy perfeccionista y muy controladora además. Entonces... Eh, lo que me causó como mayor dificultad es que yo me demoré mi plan migratorio dos años de hecho venía ya planteándolo pero se atravesó la pandemia y yo estuve en línea de frente trabajando muy duro luego, con el tema del bicho ¿no? con el tema del bicho ahí en primera línea entonces luego vinieron muchos cambios en mi vida que fue como postergando las cosas sin abandonarlas y cuando ya me pude sentar a hacer un plan migratorio como muy responsable y tal pues ahí me di cuenta de que, de que tenía que exigirme mucho de que tenía que exigirme bastante y, y fue difícil hacer el plan migratorio quita tiempo hay que estudiar mucho para ser responsable más porque yo venía con mi familia fuera sola pues tal vez hubiera podido relajar un poco pero la responsabilidad de la familia te obliga a ser muy muy coherente con lo que estás haciendo con lo que estás estudiando claro que no es lo mismo venir uno solo a la aventura Exacto y si eso me devuelvo uh -huh. que venir uno con tus niñas exactamente vender todo en tu país de origen para venir a hacer lo vendisteis todo nueva, sí. para empezar a hacer una vida nueva y demás pues eso te obliga a hacer las cosas muy bien como uno quiere hacerlas bien para que todo salga bien. y las has hecho vamos de sobresaliente sí, sí, no sé bien mira esta no me la dice la esta te la digo yo qué es lo que has hecho mal no, nada, esto es para picarte. No, algo no, habrá, algo sí. habrá. Van a pensar los prilines que, que eres perfecta. ¿Qué no, es lo que has hecho? Esta, perfecta, no te, esta no. mira, no he mirado el ordenador. Esta te la hago yo. ¿Qué, uh -huh. es, ¿qué es lo que has hecho mal en tu plan migrato? Que Señorita, confíe, esta se la hago para picarla. Me confié del centro de estudios. Lo que pasa es que. Pero yo... eso no lo. No. Espérate cuando yo Cuando yo escogí yo me gané una beca para hacer un máster ¿sí? y eso fue pues una bendición para mí y a través de eso también fue como un empujón para mm. seguir estudiando y hacer el plan Sí. entonces quedé en ese espacio donde la ley de extranjería cambió mm. y luego se estableció de manera que cambiaron las cosas y cambiaron las motivaciones de extranjería con los centros de estudio pero eso no lo has hecho tú no, no, eso sí, es como una circunstancia sí, que externa. En ese, que en, ese, en ese espacio tiempo donde las cosas cambiaron. Y pues no Pero eso no volver. es que tú lo hayas hecho mal. No, no de hecho estaba. Insisto, bien, eso, eso <risa> es, una, es como si ahora cae aquí un trueno. Eso no es que lo hayamos hecho mal, es que no ha caído. Yo. Claro. Sí. Yo te pregunto algo que tú hayas hecho mal en tu plan migratorio, porque el que de extranjería cambia el criterio, no. pues oye, eso. No, de momento. De hmm. momento, como me exigí tanto con el plan migratorio, todo salió como lo esperaba, ¿sí? Todo fue como, ay, mira, abrieron. Han abierto, espera, Prilines. ¿Dónde? Vamos para adentro. Venga, vale, vale. Prilines, que ella quiere ver, es que estamos aquí en la casita del príncipe y ella la quiere ver por dentro. Vamos para adentro, lo estamos, que antes no podíamos ver. Vale, estamos vale. mirando por la ventana. Vale, vale, vale. O vamos para allá. Te hago la siguiente mientras vale, o paro, no vale, lo que tú quieras. No, sigue, sigue, Sigo. Aprovechemos el tiempo. Está ya siendo un, es que así luego no tengo que editar. Así a run. <risa> ¿No? Hay que ser optimi optimista, no, hay que optimizar. No. Hay que, optimizar, optimizar, hay que optimizar. Bueno, que en serio que yo no veo que hayas hecho nada mal. Esto ya es lo claro, último que realmente. te digo de este tema. Bueno. Perdona que la pique tanto, pero bueno. es, por, es por ella. Bueno. ¿Qué has encontrado? Pregunta cuarta. ¿Qué has encontrado más sorprendente o interesante de la cultura española? Un montón de cosas. La puntualidad, el respeto hacia los demás, el respeto del espacio privado. Es impresionante. Eh, el, espacio higiene, pilavro, el espacio privado, es decir, las personas respetan mucho tu, tu espacio. Por ejemplo, que tú hmm. estés tomándote un café hmm. y allá en esa mesa cuatro sillas vacías, no porque haya cuatro sillas vacías, se te van a sentar al lado, o van a invadir tu espacio. Ah, claro, estás o, tú, claro, claro. Estás tú ahí, ¿Estás y te tú, respeta. aunque haya para cuatro. No te pregunta. mira, tú te puedes poner mañana el pelo fucsia y pasado mañana azul, que a ti nadie te va a decir nada, no te miran raro. Te puedes poner un zapato de uno y un zapato de otro y no pasa nada. Eso me parece muy, muy bonito y muy admirado. En admirable. Colombia miran raro. Lo que pasa es que somos criticones. Criticamos mucho. O sea, en Latino... ¿Criticones? En Latinoamérica generalmente se critica mucho al otro por banalidades y tonterías. Y eso lo admiro mucho de acá. Que okay, los españoles okay. no se fijan en, en esas tonterías. Algo más que te haya... A ver que os la, la pongo. Puntualidad, la puntualidad. Son muy puntuales. ¿Te... Eso me gusta. Eso denota respeto también. Mm, y que dentro de las cosas son exigentes porque así les han enseñado que las cosas funcionan bien entonces son exigentes bueno, llevándola al, al, al canal migratorio si son exigentes con el permiso de trabajo bueno, son súper exigentes porque eh. es que así les han enseñado que las cosas son bien y entonces el español tiene la cultura de que debe pagar impuestos, no porque lo esté obligando o porque alguien se vaya a quedar con eso sino para que sus calles y su sanidad funcionen por ejemplo, y eso es algo que, de lo que nosotros como latinoamericanos tenemos que acopiarnos y copiarnos bien, y aprender bien vale eso lo admiro mucho. Vamos a pasar al palacio y encendemos luego allí, ¿vale? ¿vale? Para que no nos digan nada. Prilines, pues mientras esperamos, a ver si nos dejan entrar, sigo con las preguntas para la señorita Marcela. Te sigo leyendo, ¿no? Vale, Marcela, vale. mira. La última pregunta que teníamos aquí anotada. La... Lo más difícil de tu experiencia de emigrar a España lo hemos tratado, ¿no? Sí. sí. A ver, la, la, esta no. ¿Has experimentado algún tipo de discriminación o dificultad debido a ser un emigrante? No. Y te ruego sinceridad. No, absolutamente no. Yo no. Sé ¿Tú? que a otras personas le ha pasado, pero yo hablo por lo que me la pasa. La pregunta a mí. es a ti, efectivamente. No. Inclusive... Lo puedo decir que en Galicia, que ustedes saben que en Galicia se habla un idioma que se llama gallego Que eso pudiese generarme de pronto alguna dificultad El galego te diría ¿no? El galego, sí el galego, en gallego, Exacto eh, Eso pudiese generar de alguna dificultad, alguna barrera de pronto de comunicación Y ni siquiera por eso he sentido Pero se entiende, ¿no? Bueno, no, y yo hablo, yo pregunto, y yo hablo español y yo hablo claro, español y, y yo, yo no hablan español Y no te ponen... No ponen pega ni, sabes, no Pero que el se galego habla más más que menos, todo... si no te hablan muy rápido, lo entiendes, ¿verdad? Sí, sí, pregunto, sí, eh. sí. Uh -huh. el galego se entiende si no te hablan muy rápido Y bueno, lo que lo hablan más rápido son los abuelos, más que todo en los pueblos En ciudades grandes, más rápido, más como cerrado. Vigo Pontevedra, se habla un poco más pausado Y se sigue dictando como una cátedra específica en los, en los colegios también pero yo personalmente no me he sentido ni diferente, ni segregada, ni nada. Pues fíjate que la siguiente pregunta va de eso. Algo. Dice, que no lo sé si lo estás haciendo, ¿cómo describirías tu experiencia de aprender un nuevo idioma? ¿Estás aprendiendo galego o no? Sí, me toca porque, aunque no quisiera, me toca porque primero es respeto hacia la, para, la ciudad o el pueblo que me ha acogido. Hmm. Pienso que uno tiene que llegar a donde fuese a lo que vieres, ¿no? Entonces es un pueblo que me ha dado la mano, que me ha recibido, que, que son tan amables conmigo y con mi familia, que lo mínimo que yo puedo hacer es retribuirle tratando de hablar su mismo idioma. Nunca será igual, pero sin sí esfuerzo. Y lo haces porque tú quieres, ¿no? Sí, porque o, yo no quiero. No es como en Cataluña, que creo, no lo sé, eso uh -huh. que nos lo diga mejor nuestra amiga Liza, ahí como un poco te fuerzan un poco la sociedad a estudiarlo. Uh -huh. Sí o sí. En sí. Galicia no están. No. No es tan agresivo, ¿no? ¿no? La inmersión No, no, en Galicia sí que, ¿Qué sí sin, que es opcional Que hablo sin saber de Cataluña, ¿eh? Porque por lo que yo oigo solo En Galicia sí que es opcional Tú lo hacen más como respeto a esa cultura Exacto, lo hago porque me gusta integrarme y, y ya les digo, o sea, es que es una cultura tan bonita Y adicional a eso, a mis hijas en el colegio Les envían toda la información en galego Y las chiquitas me llegan a la casa hablando galego o sea que ya y, y se aprende bien, claro. ¿no? Y como son pequeñas lo aprenden mucho más fácil y me están enseñando también. Tengo un traductor eh, incluido en mi teléfono como una app. Estoy esperando que abran los cursos de, de oficial porque hay un idioma, un perdón, un curso oficial de gallego. Las escuelas oficiales Exacto, de idiomas, esas. que lo abran para poderme certificar que, y todo como. Que visual. muchos preguntan si servirían para la estancia o no. ese ¿Qué opinas ahí? Es que muchos lo piden, oh, le, la pega que le ponen que no tiene las suficientes horas a la semana Es que de, es eso Porque Esa más oficial ser. que una escuela oficial y más presencial, ¿verdad? Efectivamente, por ejemplo, para opositar dentro de la comunidad hmm. eh, gallega Sí que hay que tener el certificado de galego de Hay galego. que tenerlo Entonces las personas, yo las veo que lo estudian Porque tienen la necesidad de opositar y, y de presentar la certificación del idioma pero para una estancia no creo que sirva por la cantidad de horas, horas que tiene que no llega, sí ¿no? porque y en realidad que el galego es un idioma fácil no es un idioma sumamente complicado porque tiene palabras en portugués por la proximidad del no. pueblo gallego a, a Portugal y en español entonces básicamente inclusive tú si no lo hablas lo escuchas lo entiendes no entonces eso eso te dice que es muy que parecido el oído a tu, te va a un idioma poco nativo, sí entonces mmm, por eso, por eso lo estudio y, y les voy y a poner que vean el paraje. Seguimos con la entrevista, el paraje tan bonito en el que estamos. Pero aquí no estamos en Galicia, estamos en Madrid. Que lo vean un poquito. Y te sigo con la siguiente pregunta, vale. señorita Marcela. Pero bien, estás a gusto, ¿no? Sí, sí. Estamos aquí en un bosque. En el bosque. En el bosque, del... bosque de como de la de la del abuelito de Heidi. <risa> Esta pregunta, pero tú piensas las preguntas ¿eh? que, que tiene mucha inteligencia detrás, bueno, mucha chicha, pero es de leo, espontánea y fluida. Te, sí, te la... <risa> no, no, súper sí, genial. No digo. Dice, ¿te sientes más en casa en España o en Colombia? Y dice, ¿y por qué? De por eso te digo que lo reflexiones tranquilamente. No me llamen antinacionalista, pero yo particularmente yo y es un proceso muy personal. Lo repito, me siento en casa. Extraño algunas cosas de mi país, de pronto, más que todo como alimentarias, que son, son costumbres en realidad. Pero yo en España me siento en casa. Pero yo mucho. te he visto que has comido bien. Bastante bien. Pues y bien es, es que has ha comido billeta, un buen chuletón bueno. Un chuletón y una ensaladota. Y una ensaladota primero, como tiene que ser. <risa> sí, sí. Y hasta postre. <risa> El postre ha costado más. Sí. <risa> ¿En y... Colombia coméis parecido eso o no? No, no, eso no, no. nuestra dieta es súper diferente. ¿No en coméis Colombia? chuletones allí? Hombre, sí, pero... Eh, yo pregunto, que, pero no, que no lo sé, lo de verdad. Lo que pasa es que somos muy amantes a los carbohidratos todos en un mismo plato. Y, qué es y eso? yo sí que vengo Explícame comiendo diferente. Qué es eso de Los, los carbohidratos. carbohidratos son todos los almidones que le metemos a un plato, el arroz, pero la eso, papa... Pero eso la no luca, es bueno. Bueno, pero... He, así leído, comemos. he leído que eso es... No, glucosa, no, que no sé qué es como relleno, sí, no, gluten, eso sí, es, es pura, gluten, es pura ¿no? Comida? no, el gluten lo traen algunos alimentos, eso no, no, eso es comida para llenarse, sí, carbohidratos, sí. carbohidratos vacíos, calorías sí, que vacías, no, que te llena pero no te nutre, no exacto, entonces eh, a mí no me ha costado un gran trabajo adoptarme la dieta española porque ya lo venía yo adaptando en casa también bueno, salvo algunos ingredientes pero supuesto, digámosle ¿no? a los prilines que es muy diferente lo has dicho antes sí, la, la dieta gallega por ejemplo de la madrileña muy distinta de la andaluza verdad sí, es muy, muy variado España es muy gastronómicamente muy es, somos muy variados igual como lo vivimos también en Colombia que tiene una gastronomía espectacular porque en cada región es muy propia con sus platos también típicos. lo tenéis allí no aquí son iguales por ejemplo en Galicia se come muy bien y los gallegos viven muy orgullosos de su hostelería bien. y de su gastronomía muy orgullosos y, y sí que es distinto a la, a la comida marinera y esta te la hago yo hace haces comida colombiana y en galicia o no es o, un, o tiene es, los, un, encuentran remix. Los, es un remix encuentra los remix. ingredientes te añadiría eh, los ingredientes, Pregunto, sí, salvo esto. algunos tropicales, como cosas típicas de Colombia, como unas frutas que se llaman lulo, más que todas las frutas tropicales, pues aquí no las vas a ver, salvo que la piña o el coco ah, de vez en cuando, ¿no? Y, y lo demás, muy chuchurrías, ¿verdad? Sí, sí Incluso sí. la piña y el coco, ¿no? Comparado eso, con las vuestras, ¿no? Sí, son muy simples. Son, son muy, muy como simple, pequeñinas, ¿no? Y ¿cómo? les falta, les falta ese, esa dulzura que trae la fruta caribeña de por sí. Claro. Sí, sí, les falta mucho. Que eso lo da son el clima, simple. supongo, ¿no? Lo da el clima. hay mucho más. Efectivamente, lo da el clima. Pero, pero sí nos hemos adaptado y con las cosas que compramos en la compra normal, eh, sí que hemos cocinado. Lo que pasa es que también como yo he adaptado muchas cosas desde antes de venir a la dieta familiar y demás por problemas de salud y este eh, y por cuidarnos como tiene que ser, pues entonces no me ha costado mucho trabajo como incluir más ensaladas, aquí hay un remix de lechugas espectaculares, los frutos secos, y la ventaja es que en Colombia era, era más difícil la, la adquisición por los costos, pero aquí es muy barato, porque aquí es la dieta común, entonces me permite poderlos incorporar sin que me duela el bolsillo. Yo, bueno, ahora te voy a la siguiente pregunta, vale. exactamente, muy interesante, esta es también muy importante, pero antes quiero decir de verdad, que, que encantado de conocerte, o sea, ah, gracias, de verdad, gracias. eh. Mira, te digo otra. Esta, esta es importante. Bueno, todas es son importante pero esta es: ¿Qué consejos atenta y le darías a alguien que está considerando emigrar desde Colombia a España? Reflexiona unos segundos o tal. Estudiar, Porque... estudiar, estudiar, estudiar y estudiar muy bien su plan migratorio. No es una decisión que se tome a la ligera. Hay que estudiar las circunstancias propias que te obligan a emigrar. La información es mucha, es vasta y alguna es errada, entonces se tiene que estar muy seguro dónde se consulta. Pero en los Prilines no tenemos información no. Allí negada. no, allí no, pero en otros portales de internet. Tengo que decirlo sí que la... porque sí. me afecta. Sí, sí. Y si es así, dímelo. No, en PrisLine no. Y de hecho, en PrisLine yo me apoyé muchísimo para muchas cosas que formaron parte de mi plan. Y trato de colaborar y de retribuir un poco Es eso que lo estás haciendo que... y por eso estamos aquí ahora. Le he dicho antes, le he dado las gracias a Marcela. Se lo he dado antes en privado, lo hago ahora públicamente. En nombre de todos vosotros por lo que está ayudando. No, no es necesario. Porque ella es... lo hace ahí desinteresadamente. Y entonces, por eso le he dicho, oye, Marcela, vamos a hacer un vídeo si tú quieres un poco en plan de homenaje ay no, no, no en serio te lo digo si sí, se lo he no. dicho antes privadamente cuando comíamos ahora vamos a hacer el vivo vale. vamos a recordar que, que estamos aquí en un pueblito en la Sierra de Madrid y bueno, esto es el making of y te digo otra pregunta Marcela que... Eh, que no, era con lo que habías dicho, que hay mucha desinformación, ¿verdad? Mucha, mucha, muchísimo Y es peor, porque yo prefiero no saber una cosa a saberla mal o al revés. Es correcto, y, y, eh, y son ideas que se te quedan ahí preconcebidas y tú las das por hecho porque Pepito te las dijo. Hay que ir un poco más allá, ser más y, intuitivos, y, buscar, y, contrastar la realidad. Y, Miren, eh, y si les queda muy difícil, muy difícil, paguen un asesor. O asesor no, encendido. pero es lo que iba a decir, que a veces Pepito me lo dijo, pero cuando yo ya tiemblo es cuando Pepito se supone que es... Por el eso, abogado que no sabe... Por eso? O uno el, tiene que saber todo... Que no me entonces, meto con todos los abogados, también hay que decirlo. Por eso no tiene Ayúdame que Ayúdame a explicarle eso a los preliminares. Sí, pero mire. no me lo mandes al falso asesor. No, no, a ese Que no, Antes me ha hablado de asesores no. malos. Ahora ya que lo ha sacado ella, ahora que no lo explique, pero no, aclárales. Lo importante es que, es que... Lo que tú... quiero decir, ahora sí, es... Que no todo el que os cobre os da buena información. Es correcto. Mira, hoy había una en Telegram, que tú colaboras mucho en Telegram. Me has encendido, ya me has encendido. Ay, Dios No, no pasa nada malo. Hoy había una en Telegram que nos decía, agárrate, no sé si lo has leído, que, de, que estaba irregular ya en España, no sé si cinco meses, y que había una abogada en Canarias que le, le sacaba un Niel si le pagaba 1.200 euros. Oh. O sea, ¿Qué opinas de eso? Claro es una barbaridad, es un robo a mano armada. No hemos dicho, te están <risa> engañando, o sea, el NIE tienes que estar regular para sacarlo. Es un robo a mano armada. ¿Y claro, si te pero lo van es a Claro, que sacar. la están engañando. Claro, la están engañando y la van a dejar. Y encima en la, por eso te un poco te he saltado. Hmm, uh -huh. O sea, no mandemos el mensaje que por pagar me van a dar buena información. Pero es que, es ¿sabes que hay mucho, mucho colombiano que dice, yo voy a la fija. A la bueno, colombianos sí. de otros países quiero pagar y ya, voy. no, a ver a quién pagas oh, o qué paga. explícalo tú que lo sabes mejor, es que para poder para poder yo mandar, tengo que saber de qué estoy hablando, entonces por eso siempre les digo estudiar, estudiar e informarse ellos, ¿no? y contrastar, exacto si usted ya se informó y de esa información que ha recabado le quedan unas dudas porque no todos lo sabemos y a veces la comprensión no es igual para todo el mundo, no es lo mismo yo leerme un boe que puedo entender un poquito más, a que yo no tengo ni idea y lo lea, cuéntame ¿sí? ahora que no nos oye nada y, y sin Dar datos personales: ¿qué le ha pasado a uno que había tomado tres asesorías, le habían cobrado en tres ocasiones uh -huh. y qué había pasado ahí? Pues que ah, no. sin decir nombres, o sea, que no, no, no se había, no, no, no y y para, ayudar, lo, para ayudar al posible que va a venir, que para va reforzar, venir, para reforzar lo del estudio independiente, lo importante que es: esta persona no había estudiado, había dejado su suerte. Directamente a un asesor El primero no se sintió complacido El segundo tampoco se sintió satisfecho Y el tercero pues no fue diferente Y había pagado a los tres Había pagado a los tres asesores Hasta que eh, hizo una pregunta en público Que yo le respondí Y con tres asesores por los que había pasado No tenía claro que para estudiar Gastándose la FP. Gastándose su platita No tenía claro que para estudiar la fp Tenía que homologar el bachiller O por lo menos presentar el comprobante oh, De homologación pues, dentro de la materia Esto es la inteligencia colectiva El debate abierto siempre uh -huh. Yo te pongo ahí un inciso o hacer una FP básica, ¿no? Ahí No, No, él quería la, no. la, quería profesional, que la profesional Para que le trajera su permiso vale. Eso sí que lo tenía claro, él quería su permiso de o sea, trabajo automático, automático Y ahora. sabía que para eso tenía que hacer Una profesional, una profesional. Sí, la superior. Exacto. Decimos. Pero lo que le faltó El detalle Eso no ahí? se lo dijeron en tres asesorías en Tres asesores distintos sí. Que por cierto, están en el grupo Ay, no vamos a decir nombres Pero están en el grupo y yo por eso siempre Y me curo en salud siempre, ni les pago ni me pagan sí. Marcela y a todos los que veis el vídeo, de verdad, que yo os pongo en conexión entre vosotros, pero lo que dice Marcela, los que mejor podéis hacer la tarea sois vosotros mismos. Sí. Y utilizar en todo caso las asesorías si las queréis usar para contrastar, pero, pero no. mejor público yo creo, ¿no? Yo, o sea, ¿tú cómo, yo creo, cómo arreglas esto? Porque es que ves... yo, creo, yo creo que en el grupo damos tan buena información que si tú eres juicioso con tu proceso, que si estás, sabes, muy consciente de lo que estás haciendo con papel y boli, Puedes perfectamente tomar nota de cada cosa tú que hicimos hiciste decimos así, allí. ¿no? Yo lo hice así, es que pero, si yo lo hice cualquiera llevo, puede Claro, pero te llevo unos años, ¿no? Me, llevo, me demoré dos años Es que lo digo también para que, claro, es que alguno no tiene dos años Sí, me demoré Entonces, dos años para dos ayúdame, procesos Ayúdame, Marcela, el mi, mi ¿cómo, y el mío? ¿cómo arreglo esto? Es que, exactamente más? O sea, yo es que estoy a veces como en medio, ¿no? Digo, uh -huh. vale, al que no tiene dos años Pues que paga un asesor, pero ¿quién controla al asesor? No, lo tienes lo que, que controlar haciendo... Lo tienes que controlar tú como Priscilín Y como, y como y como cliente y como interesado además claro, el que pone el que claro. pone el pellejo es uno mismo ¿no? exactamente porque ya después tu proceso es tuyo y el que se beneficia o se perjudica eres tú mismo el asesor entra y sale en tu vida ya pero para cuando interesa, tú eh... llegas tienes que saber bastante información y cuando llegues a un asesor es a resolver pequeñas dudas o cosas que te queden pendientes y de hecho a que te dé la mano y vaya de la mano contigo en pero... un proceso en un trámite pero tú con la información de base ya ahí Aprendida, sabes, consciente, coherente. Eso es lo más importante. Yo fíjate que los asesores, yo primero solo venían abogados. Sí, me bueno, en el grupo primero solo venía un abogado y le estabais ya bombardeando. Y yo pensé, <risa> necesitamos más abogados. <risa> Invité a más abogados. Pero luego también me venía que algunos abogados eran muy buenos, asesoraban muy bien, pero otros no eran tan buenos. Sí, como todo en la vida. Y ahí ya dije, uy total que entonces vi también que muchos de vosotros habíais hecho la tarea y la sabíais muchas veces mejor que algunos abogados que algunos no que todos digo bueno pues vamos a darle la oportunidad a estos PRIXLINERS sí, avanzados claro. y os les di la oportunidad y os la doy uh -huh. pero insisto siempre sin poner la mano en el fuego porque claro cada uno es, eso. es y, entonces, y ahí estamos porque también pensé en lo que tú has dicho que claro el que y el que tenga dos años lo mejor es hacer uno mismo pero bueno también te tiraste dos años por la pandemia no que igual lo podías haber hecho menos tiempo, no, Digo ese, estudio de, ese hecho, estudio. de hecho, fue parte y parte porque con la pandemia también vinieron cambios a nivel inclusive de lo básico, desde la vacunación hasta cambios a nivel migratorio y extranjería. Es que entonces, está siempre vivo, ¿verdad? Exacto, entonces eso me, me yo me adelantaba un paso y de extranjería me atrasaba tres. Entonces, también claro, es eso me alargaba mis tiempos, pero no había prisa, mi prisa era llegar, llegar bien, tener mi familia bien y... Y, gloria y lo y has así, hecho de, vamos, de 10. Marcela hacia. te lo digo públicamente, lo has hecho de 10. Y que cambien los criterios de extranjería. es como si aquí ahora que hay una tormenta. Eso sí. no lo podemos. Sí, hay controlar. cosas que hay que aprender. Que hay Tú cosas, lo has hecho de 10 Hay cosas que aprender que no tenemos en nuestro. Claro, control todo. hay cosas. Eso también. en, es nuestra, una en la lección, vida misma. En la vida lección. misma no. podemos podemos sí. gestionar lo que controlamos, no uh -huh. cualquier cosa. Pues si te parece seguimos subiendo hacia el palacio vale. y seguimos luego con las otras preguntas. Por supuesto que Vamos sí. para allá. Pues Prilines aquí subiendo, nos hemos encontrado a María Gabriela y mira, dejo que Marcela la, la, la entreviste un poquito. Toma Marcela, a ver si tú lo llevas ahí. A ver, por acá. O ponernos juntos, tírate el... 20 meses, eh, pique un poquito el foco. ¿Te ver. sigues? A ver las ya. dos, ¿no? Ahí. María Gabriela nos está contando su historia, nos la encontramos acá subiendo el monasterio de... de del Escorial y nos está contando que vive acá. Bueno, cuéntanos más o menos tu proceso de llegar acá. Es una seguidora de PrisLine, entonces que es muy claro, emocionante doctora. conocernos. <risa> bueno, hola a todos y bueno, para mí ha sido un placer primero ver a Luis, que imagínate que yo me conectaba, inclusive estoy, he salido en dos videos porque, haciéndole consulta y lo primero que hice fue verdad, fue pararme a saludarlo, que de verdad, oye, qué alegría, es lo primero. Después, bueno, llegué desde octubre, todo bien, es un país excelente, un país de paciencia ya ya tengo Pero decir mi también las cosas malas que Ay, luego dicen no, no, que todo no muy bueno aquí. Las No las no, cosas malas No no es que puedo para no, puedes, esto, no, no puedo, puedes, no, no, puedo. Hay, no hay que no, no, no hay cosas que, malas No hay, no hay cosas malas Claro hay cosas ah, mira, que, no que No hay co Hay cosas que te cuestan un poquito más Pero bueno De verdad que primero con la ayuda de, de, de... Luis y de todo el grupo de inteligencia colectiva para mí ha sido un gran apoyo te voy a sacar ahora las preguntas, enróllate. <risa> que, que, que, <risa> no aquí en el Marcela, bueno, que la estoy conociendo y bueno, de verdad que un, un placer y lo que hay que tener es paciencia. Lógicamente que sí, uno pasa pruebas, pero hay que tener es paciencia y, y todo sale. Gavito, estás con proceso de asilo, ¿no? Sí, correcto. Ajá, ¿Desde hace ¿Mm -hmm. cuánto? Eh, desde octubre. Bueno, yo llegué, yo llegué en octubre, la cita no fue tan rápida, lógicamente. A eso te iba a preguntar eso, cómo te sí, ha ido con las citas que sí, ahora costó, está. Tremendo. Sí, me costó, me costó, me costó un poquito. Te costó? ¿Pero pagaste sí. por la cita o no? Que ahora ha cambiado. Sí, ha cambiado. Ha cambiado. cambiado. Ha cambiado pagaste justo? y pagaste mucho. Tiene pregunta? cara de que pagó. pagó? Todos han pagado, a ver, ¿no es no me hablar. ¿A tengo tengo aquí el Soy cuestionario, en... ¿eh? tengo aquí otro cuestionario Pero quieres... no, bueno, pero ya Ven, espera, tengo mira, la cita, mira, me atendieron muy bien Me, <ríe> me tocó en, en Torrejón de Ardoz, qué excelente, excelente la atención, Luis, de sí ¿no? verdad sí, la la Excelente, de los funcionarios excelente, te refieres, ¿no? Sí, excelente, los funcionarios desde que entré hasta que hice todo el proceso, de verdad Muy, muy, muy bueno, muy buena atención, muy buen servicio En una, fue en una... Toma, comisaría. ¿Pues lo hay en la mano? ¿En una, o sea, fue toda de una o eh... te dieron en el, el mismo día? Porque hay unos hechos sí, que te lo dan sí, de una Sí, lo dieron todo el mismo por día por ahí por fin. ¿Y te dieron segunda cita no? Exacto, esa segunda... es la pregunta. Ajá. Este, todo el mismo día. Me dieron... En la fecha indicada esa segunda cita tengo también otra alternativa que aparece en la hoja explicativa, pues, en la hoja sí, que me la dieron. ¿Una cita era meses después o fue de semana después? Eh, no, meses después. meses después. claro. No, todavía estoy no esperando. Mucho, todavía. ¿no? No, he, no, no, no he tenido la segunda cita. Ah, Fui no, a, sí. no, la segunda no. La, no, la, no, no la, no, no, la, que la, la que segunda se cita no. También, no. No, no, no he tenido la segunda cita. fue a mi primera cita y ahora te, estoy esperando la segunda cita. ¿Qué la tienes para cuando? La tengo para noviembre. ¿Y para el mes de noviembre dicho? Eh, bueno yo soy de venezuela pero yo de venezuela salí desde el 2009 yo vengo de panamá qué te motivó a emigrar desde panamá <risa> Este, bueno realmente eh, el futuro para mis hijos de verdad el futuro para mis hijos tengo un hijo de 16 años y pensé que ahorita era el momento para para, para venir a España. Aparte que también tengo que comentarlo, que bueno, que con mi madre y mi hermana aquí fue un poco fue, más fue fácil, fue un poco más fácil. Ya, poco más traigo, fácil. ¿no? Sí, sí, correcto. Tengo también una de 19, pero ya la de 19 años estaba aquí. Ya se entonces, la exactamente. ¿Cómo entonces, te has adaptado a la cultura española? Marcela, Marcela, Marcela, voy a ver este no video tuyo, Marcela, cuando en te entrevistaron claro. como a mí. No, a me no han me agarrado desprevenidas no, el día de hoy. Mano, prisión, Yo venía caminando tranquilito haciendo ejercicio. Este, no, no, no, España, bien, bien, bien. Ay, no, sí sí me he adaptado, pero claro, estoy en ese proceso. Vale. Yo no sé si es que estoy en el Escorial, estoy un poco, exacto, retirada de Madrid, pero... Muy mmm, muy bonito. Bello, ¿no? hermoso, hermoso ¿no? el tranquilo, Escorial. Tranquilo, sí, sí, tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, hermoso, muy buena y, gente. es difícil de tu experiencia de emigrar aquí? Lo más difícil. Pénsalo un poco, exacto. Sea, ayudáis mucho. ¿eh? <ríe> claro, o sea, olvidaros claro. Olvidaros un poco. O sea, claro. Para que alguien que vea el vídeo luego, te lo va a agradecer. Claro. Va a tener ahí en eso Exacto. que fue difícil. Van a ver lo de ella ya lo han luego van a ver lo no es en directo, eh, luego lo <risa> <risa> <risa> Menos mal, menos mal <risa> Marcela. <risa> <risa> luego no edito, ¿eh? No, no yo pienso que la yo pienso que la cultura pues eh, pienso ver, que un mi... poquito a la cultura a pesar de que eh, Compartimos muchas cosas y tenemos cosas en común. Uh -huh. eh, sí, eh, la cultura tiende a ser un poquito cerrada. Eh, hay que tener, en verdad, un poquito de paciencia para insertarse, poner mucho de su parte, lógicamente, porque tenemos que tener... Abierta, de apertura, exactamente, de apertura, Bien. de apertura, Bien. Marcela. Oh, de gente apertura, exactamente. Actitud positiva, está, sí. Y aquí estás, ¿no? También, también. Bien. Y también he tenido mucha oportunidad también de formarme. Eso también se los digo a quienes... España, tienes mucha oportunidad de formarte uh -huh. mientras consigues este consigues el empleo consigues tu propósito hacia donde vas tienes oportunidad De ese tiempo que tienes libre formarte con el CEP con el CEP Marcela Exacto. excelente ¿O sea que con tu niña Sí. ¿Se sí. dieron sí. el NIE no. con la... Sí. Ya me lo dieron. si si Inem... oh. Sí sí sí tengo mi NIE Pero tengo te mi NIE perfectamente. A, a Manuel, el... No no no tengo mi ¿Lo papel. Ya? Sí sí me lo dieron hoja pues, en... en... blanca. Hiciste hiciste hice se activaron, fin, que se si se no, activaron no se como demandante de empleo o como demandante de la formación ante el CEPE. Ok, bueno, las dos ¿Tienes, tienes opción tienes opción de, eh, de inscribirte, darte de alta yeah. y de hacer el curso que quieras. Uh -huh. Ya por lo menos actualmente en, esa, en el CEP he hecho dos. De, ¿Y llevaste de, el NIC, y, llevaste el resguardo de la cita del asilo o que tuviste que llevar a, a Sí, el eso mismo, Marcela. El, el, todo lo que me dieron igualmente llevé mi pasaporte, mi pasaporte por si acaso, pero ya la documenté Válida es el NIE y ya van ah, a mi padrón, mi padrón importante. Entonces, para que hagamos un, un checklist, padrón, la hojita el, blanca que te dieron del NIE, correcto, pasaporte y el resguardo del proceso de asilo correcto Esos exactamente documentos presentaste y te dieron de alta y me dieron de alta formar. el pasaporte fue opcional el pasaporte no lo necesitas realmente vale, vale. perfecto Pero entonces está bien llevarlo no porque sí, como por si es es es acaso documento que correcto tiene foto, uh -huh. el niebla no eres foto correcto es más que correcto todo por eso que lo piden por la bendita es, foto. entonces eso también ha sido positivo y también es una forma eh, de conectarte Marcela sí, de conectarte mucho, de conocerlos de conocer la cultura de cómo hablan eh Pero como hablamos somos, ¿Sí? ¿Sí? fuerte ¿Sí? fuerte, fuerte a veces vale. hablan fuerte ¿Sí? Alemanes, mentira, no, no amor. No, sí, Ojalá todos hablaron como tú, vale. Sí, no, no, esto es un amor. Este es que sí, Luis es un caso particular, de verdad. Esto es un amor. Veces, sí pega un poquito a veces el tema de la. Sí, de sí la pega. Es que a vosotros vemos que habláis súper dulce. Sí, ¿no? eso ¿no? es lo que yo, yo, pasa. Serio. Sí, y serio? Qué dulzura. Que nos nosotros sí, somos que nos muy románticos. Sí, del sí. No, no, no, es cierto. Como cariñosos. Tenemos un trato cordial, un trato cariñoso y hasta a veces puede ser confianzudo, ¿no? Pero es es nuestra forma de tratar en Latinoamérica en general es un trato como más amistoso, un poco más abierto, y eso es lo que más nos... cercano. Exacto, somos muy cercanos. Eso es lo que de pronto nos diferencia un poquito con el español. Es el mismo idioma, claramente, pero el español está. Y el corazón es el mismo. El mismo. Eso, nosotros, ya nosotros, te corazón. decía yo lo del ADN, que ustedes dejaron su ADN por allá en América. Por eso somos tan parecidos. Exacto. Está bien, está bueno eso, sí, Marcela. Sí, de, allá, de eso venimos. Entonces eso nos está muy bien, está muy bien. Óyeme, ¿y del trabajo? Ok, del trabajo tengo permiso para trabajar de manera legal a partir del mes de septiembre. Ya casi. Sí, ya sí, casi. exactamente. Por eso también este, te confirmo que es un país de paciencia. Vale. Todo lo logras, pero con mucha paciencia y enfocándote en el propósito. ¿Y tienes ya número de seguridad social, tarjeta sanitaria? No, todavía no. No, todavía no, Marcela, no. no. Eso todavía no. Exactamente, todavía no. Pero si quieres la tarjeta sanitaria, la puedes sacar. Sí, tener. te la puedes sacar. Con sí, no. Sanidad y te sale el paso. Con tu NIA ah, y tu resguardo sí, de asilo lo tienes, tienes derecho a la, la sanidad, puedes sanidad puedes pública. Tener, sí, Gracias. Sí, sí. sí, sí tienes sí. derecho a la sanidad pública, ya para cotizar el tema de seguridad social per se, sí que debes esperar a activar el permiso de trabajo, pero para tu tarjeta sanitaria, ya adelante, ya puedes porque tú eres una asilada, no es una persona que tiene un NIE cualquiera, sino que tú llevas un proceso donde el país te quiere proteger y en eso estamos, ¿no? de, de, de protegerte entonces por eso puedes utilizar la sanidad pública sácate, Perfecto. ahí en el, en el grupo tenemos un, una chuletita Buscarlo. de cómo sacar el número de seguridad social si tienes NIE, ya me imagino que eres Prisla y avanzada y tienes certificado digital Correcto, y con eso el perfectamente sacas tu Estaba seguro. Lo del de DAE y el DASE. Pon en YouTube PreCleanE okay. Sanidad okay. y hay un vídeo que te explica la, las dos maneras: ¿sí? okay. con, con tu caso e incluso okay. un irregular. También. Sí, sí, sí. sí. Siempre hay que, que lleve más de tres meses, eso sí. Hay que hacerlo no, porque la, okay. salud, la salud la tenemos ahorita y dentro de cinco minutos un golpecito. Bueno, cierto, entonces, cierto, ay, bueno. No, hay que prevenir. Hay que prevenir. <risa> pues yo prefiero prevenir eso a una factura de 500 euros. Sí, un esguince sí, de lobillo. Sí, euros. sí, correcto. Ah, lo voy a hacer, lo voy trabajar, a hacer. Trabajar, pues, sí, sí pero sanidad y te lo explica muy bien. Y si no, en el grupo de Telegram. También, perfecto, lo voy a buscar. Pero perfecto. Perfecto. que no es difícil eso. Perfecto. lo que tienes ya. Y nada, lo que tú quieras añadir. Ay, nada, hombre, bueno no que, que, que sí, sí que no, que realmente estoy emocionada, estoy emocionada de verdad por conoceros <risa> por conocer, ¿Por por conocer. de verdad que sí, se, se, se me, si se te me te cumplió de mi deseo claro, de conocerte personalmente y eso que lo iba a hacer formal, Marcela, lo iba a hacer formal, y estaba esperando un tiempito porque en verdad ellos, yo me conecté desde Panamá, me acuerdo que mi primera conexión con ellos fue desde Panamá y después fue una consulta por mi hija ya después te digo me, me orientaron también que ya no o sea no Era lo que luego yo mira, pero te faltaba la sanidad me faltaba la salida tú tener es verdad la tarjeta y para tu hijita también es cierto uh -huh. me faltaba Pero eso es muy fácil sí perfecto entonces bueno para mí fue un placer y sigan adelante y un placer Luis conocerte no de verdad, verdad y sigue apoyando de verdad lo con lo esta inteligencia colectiva que, que es excelente de verdad que es una buena guía para es, todas las no, personas que vienen la verdad que no hay gurú, sí. que aquí entre sí. todos no eso sobre todo todos. eso que es entre todos claro y entre todos nos equilibramos nos eso mm. eso y pienso y hay muy buena gente de verdad que lo que hay es que conectarse, que pasa es que es muy grande el grupo. Sí, no, pero, <risa> pero es lo lo bueno. bueno. Pero ahí respondemos si estamos todo el día. No, pero si no con Prislin de Sanidad, que, que no es difícil. Uh -huh. Era el DASE y el DAE. Sí, es lo que yo el recuerdo. Sí, el DASE sí. era para los de asilo y el DAE para el irregular. Sí, sí. Y Perfecto. sobre todo en Madrid. En Madrid es, es que así, activan, así activa el centro médico la tarjeta claro. sanitaria. Médico... Dos, le ponen como esos dos incisos para, mm. para entender, decirle a Seguridad Social que usted okay. no está es que abonando. No, es lo de cotizar. Exacto, pero que usted es... no está cotizando a su seguridad, sino que usted está bajo el régimen DASE. O bajo el régimen ah, DAE. O sea, que okay. tienes el derecho médico igual, aunque no estés todavía cotizando por el trabajo. Exacto. Pero sí, sí. Te meten por ahí, pero, pero hay que dejar sabes. claro que también es para sí, un irregular. También para un irregular. Tú está lo sabes, ¿no? Da y dase, que yo siempre me lío. Que bueno, pues que muchas gracias. gracias chao, chao, chao, chao, chao, chao. <risa>